Vamos a ver cómo podemos obtener gráficos de mapa de bits a partir de un archivo vectorial. Tengo aquí el logo isotipo que vectorizamos previo a verlo geometrizado. Para exportar o para obtener un gráfico de mapa de bits a partir de él necesitamos exportarlo. Por eso voy a buscar aquí en el menú la opción exportar. Me encuentro con que solo voy a poder exportar de, desde... Inkscape en formato PNG esto es una particularidad de este programa en otros programas como Adobe Illustrator por ejemplo podemos elegir el formato con el que podemos exportar en este caso la pestaña exportar o la persiana que me abre eh, me ofrece que yo puedo exportar la página en tal caso se exportaría la página completa el dibujo en tal caso se exportaría todo lo que está dibujado en la página. Y si yo selecciono, puedo elegir que se exporte la selección. En ese caso, fíjense que acá me aparece el tamaño en medido en unidades de longitud con el que se exportaría la imagen y aquí abajo me aparece el tamaño en píxeles y la resolución. Si yo, por ejemplo, quisiera que esto se exportara con 600 píxeles de ancho, entonces, si modifico acá, automáticamente se calcula el alto y se modifica la resolución. Si al revés, yo quiero pautar la resolución, se va a modificar aquí el tamaño en píxeles. Estos dos parámetros, entonces, los puedo modificar desde acá, lo que no me conviene modificar es el ancho y el alto porque corro el riesgo de deformar la imagen si yo necesitara partir de otro tamaño de impresión lo que me conviene es escalar previamente a exportar, escalar esta imagen para eso el primer paso antes de escalar debe ser agruparla agrupar y luego vez pues de transformar Elegir, escalar y elegir acá, por ejemplo, si yo quiero escalarla el 200% o si directamente quiero elegir el tamaño en, de impresión al que quiero llevarla. Por ejemplo, yo podría decir quiero que de ancho tenga 12 centímetros y decirle aplicar y recién entonces venir a exportar imagen. En este caso, yo quiero que mida 12 centímetros y que se pueda imprimir a 300 puntos por pulgada. En el, entonces el programa calculó automáticamente el tamaño en píxeles con el que voy a exportar. Ahora aquí voy a decirle la ruta, es decir, dónde quiero que se exporte. Desde aquí entonces puedo elegir mi carpeta. Entonces aquí yo le voy a poner... Luego 12 centímetros y lo voy a guardar. Para que se realice la exportación debo oprimir este botón que dice exportar.